un director de teatro marica, ¿cuánto se ha visto? De Chancletch estrenaron multimedias su primera obra en el Café Teatral Yantiol hace ya 20 años y con la que crearon un nuevo género, el Tourmix Playback. Se trata de una mezcla de teatro, cabaret, humor y mala leche y playback con música y coreografías. Elaboran sus guiones a partir de cortes de audio de contenidos audiovisuales procedentes de medios de comunicación o de películas. De otra copa. No, no, no. Te eh, he dicho que me des una popa. No, no, no. Lamentarás no haber muerto en aquel accidente antes de que tu acabé de hablar. Ni un cuerno me voy a callar. Con De Putukul, cool, que estará durante todo el mes de agosto en la sala El Molino de Barcelona, The Chanclets celebran su vigésimo aniversario. La espectadora venía al Molino aquel mes de agosto a veure l'espectacle de 20 anys de Xanclets. Es, es un és un tripi l'espectacle, espectáculo sí sea, és es una buchería es, es, es, es una mica como la sociedad que vivimos, no, que és de protocol, no, es tot com tot, tot es, va tot molt de pressa, no? Treballem molt per molt per moltes hores per molt pocs diners. Eh, de discursos amb, discursos animics en 5 minutos pueden pasar de una banda a la otra, ¿no? Allo, pues... Pues una cosa que falta riure, después una otra cosa que fa plural, después una otra cosa que te estresa, después hasta de presa, de pressa, no tienes tiempo ya Todo es una mica así. <totipos> el que fem amb la gent és que, que el discurs teatral, aquesta experiència txancletera dintre del molino, també sigui així. O sigui que, que es sorprengui a l'hora de seure's, a l'hora d'anar als lavabos, a l'hora de prendre una copa, a l'hora de veure l'espectacle, a l'hora de participar, a l'hora de ballar, a de tot. Tot és com... de protocol, una mica. Y yo sí, he al molino para celebrarlo con todos los travestidos, marichillos, boniabini y las travestidas de Barcelona. El espectáculo también contiene crítica política en un contexto como el actual de crisis y cambio de modelo de país. Al segundo las espectáculos políticos y yeah, a um una mica el eh, eh, hem acabat fent el que ens ha sortit, eh, vull dir, ha sigut bastant, vull dir, l'espectacle l'hem parit en 3 mesos i i i és bastant actual, com mateixa, reflexa molt el que és la nostra societat avui any, i hi ha una part política molt important, no, perquè el el país, Catalunya està es troba, no, davant da un, d'una cruïlla, no, de a veure si ens deixaran decidir o ens deixaran decidir el que volem ser de gràcia. <laughs> Has hablado también de la corrupción, has parla de la, de la familia real, ¿no? Imposada que Has parla de, de las otras dischastivas provocadas para que esta bullería. Has es transports de hay, los transportes públicos, de la, la presa. Has parla de, de las dietas, has parla de, de. de cosas de sexo. Otros síntomas como de estomacales. ¡Oh, no, no. ¡Oh, sí, sí, ¡No hay un Ya, ¡Y ahora, un no sé si ¿Has hecho otra cosa? Sí, la Tierra Roja. Debe estar riquísima. ¿Tiene un paquete? ¿A qué estás esperando? Tienes que conquistar a ese cabrón. Putu Cool es un espectáculo interactivo que hace participar mucho al público, cuyo contenido es plenamente nuevo, a excepción del clip que parodia el spot En Bus on Bas, que forma parte de la obra. No se trata, por lo tanto, de un recopilatorio, como sí que hicieron por el decimoquinto aniversario. Por otro lado, la elección del Molino no es casual, ya que se trata de un espacio emblemático. Y una de las cosas importantes de... ha sido el trial el... al Molino, para porque creímos que realmente el molino es el, es, es el millor indret, es el millor espai cultural para desarrollar un cabaret con cosmopolita, pero con la denominación de origen. O por ejemplo, tú te puedes ir al molino a ver a las fabulosas de Chancletes, con Brigitte Lamour. Y la mega la Es que es una, ella es una mujer de escenario que se lo come todo en el escenario. Ah, no, pero es que se lo come. Josep María Portabella, no la... miembro fundación de The Chanclets, tiene claros los motivos por lo que se tiene que ir a ver el espectáculo, que a cada función declara agotadas las entradas. No one celebrates life like the Chancletes people do. Cerqueu a algú que l'ha vingut a veure y li pregunteu. Pero realmente si entran a la red y comienzan a preguntar o allò... A ver, aquí Ana te veo al espectáculo. Esticúman su casa si dirán a ver ahora. Vean lo bien que nos lo estamos pasando con los que sí hemos ido a ver a de Chancletes.